Hola amigos de Profesión Hogar y ya faltan pocos días para que llegue el gran día, el día de Halloween. Es por eso que yo sigo aprendiendo aquí en la mano del artista Julián Daza, quien nos enseñará hoy un tip muy interesante para complementar este disfraz de fresa de una forma muy sencilla, únicamente con la ayuda de un hilo encerado. Bueno, Julián, pues manos a la obra y yo me despido desde allá porque después voy a quedar muda. Como siempre, vamos a reservar látex, que ya he cortado parte de ese hilo. El hilo encerado lo pueden encontrar en cualquier tienda, pisotería o miscelánea. Pondremos los punticos de látex y les ponemos a pegar. Con un poquito de late nos vamos a ayudar para tapar el borde del, del hilo. Ahora entonces nos vamos a ayudar de un poquito de sangre. Bueno, amigo, de esta manera terminamos. Mm, mm, mm. <risa> Mentira, sí puedo hablar. Espero que hayan disfrutado este tip y que lo puedan aplicar en casa porque lo mejor de todo es que se puede hablar sin ningún problema. Nos vemos con más tips aquí en profesional.